Bueno, bueno, vamos a hacer una demostración, una continuación de demo ¿vale? De la teoría que hicimos en otro vídeo. En este ejercicio nos pide lo siguiente. Nos pide que demostremos que coseno de, de 5 tita es igual a 16 coseno quinto de tita menos 20 coseno cubo de tita más 5 coseno de tita, ¿vale? Muchos cosenos y cosas, pero veréis que es fácil, ¿vale? Eh, ¿Cómo se hace en este ejercicio? Pues muy sencillo, tenemos que desarrollar esta parte y vemos si esto desarrollado es lo mismo que esto, ¿vale? ¿Cómo desarrollamos, desarrollamos esta parte, vale? Pues como lo que hemos aprendido en el anterior vídeo, ¿vale? Eh, vemos que según demueve, esto tendría que ser igual voilà, a coseno de 5 tita tendría que ser igual a coseno de tita más y seno de tita a la quinta, ¿vale? Acordáis la n y la n, ¿vale? Aquí nos quedaremos con la parte real, ¿vale? Porque estamos con partes reales. Entonces esta, la que tengan ahí, después la, la desecharemos, ¿vale? Esto es un menú de Newton, ¿cómo se desarrolla esto, vale? Esto se desarrolla de la siguiente manera, igual que el, el, el más sencillo de todos, que es A más B cuadrado, es A cuadrado más B cuadrado más 2AB, ¿vale? Se hace el primero a la máxima potencia, después... Se le quita una potencia a uno y se pone el otro Y después se hace el segundo la a la máxima potencia, ¿vale? Lo que pasa es que este a la quinta es más largo, ¿vale? Si, si os fijáis, eh, tiene unos coeficientes asociados, ¿vale? ¿Cómo se cuentan esos coeficientes? Pues muy sencillo, veréis Con este triángulo Se encuentra muy fácil, ¿vale? ¿Cómo se construye el triángulo? Eh, primero empezamos por el uno, ¿vale? Y por dos filas de uno, ¿vale? Esto hay que usarlo de memoria ¿Cómo se hace la siguiente línea? Pues muy fácil, se suman la, los números anteriores, ¿vale? Entonces, 1 más nada, 1. 1 y 1, 2. Y 1 y nada, 1. Aquí tenemos el cuadrado, ¿vale? ¿Lo veis? Siguiente, 1 eh, más nada, 1. 1 más 2, 3. 1 más 2, 3. No más nada, 1. Aquí tenemos al cubo, ¿vale? Seguimos un poquito más rápido. 1, 4, 6, 4, 1, ¿vale? Y siguiente, que es el, la quinta, la que nos interesa. 1, 5, 10, 10, 5 y 1, ¿vale? Aquí tenemos los coeficientes que nos acompañarán, ¿vale? Ahora, vamos a desarrollarlo, ¿vale? Vamos, vamos a hacerlo lentito y así lo vemos, ¿vale? Primer término. El primero a la máxima potencia, ¿vale? Entonces, coseno, quinto de tita, ¿vale? En el 1. Segundo término Tenemos en cuenta el coeficiente 5, ¿vale? Y ahora le quitamos 1 a este Y le sumamos uno a este Aquí es como si y seno de tita estuviera elevado a 0 Que es 1, ¿vale? Aquí entonces le quitamos 1 a este Coseno, cuarta de tita Y elevamos a 1 Y seno de tita, ¿vale? Continuamos un poquito Término Bien ¿Vale? le eh, decrementamos este, incrementamos este, ¿vale? coseno cubo de tita más y cuadrado, seno cuadrado este. si os fijáis, siempre estos dos exponentes tienen que sumar eh, n, si queréis se lo llamamos n, entonces este más este, perdón, este más este, siempre tienen que sumar n, ¿vale? así no despistáis, ¿vale? entonces siguiente me paso aquí abajo, le llamo el 10 o el siguiente 10, decrementamos e incrementamos, ¿vale? Coseno cuadrado de tita y elevamos al cubo y cubo seno cubo de tita, ¿vale? Pero en último término, 5, decrementamos incrementamos, nos queda ya coseno de tita elevado a 1 multiplicado por y cuarta seno, cuarta de tita, ¿vale? Y por último nos queda siempre el mismo término, como el primero, pero con el segundo, ¿vale? Nos queda, el término es uno, y nos queda y quinta, elevado, y seno, quinto de tita, ¿vale? Por seno, seno, quinto de tita. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Os acordáis en el anterior vídeo la unidad imaginaria, ¿verdad? Quedamos que y, que era la unidad imaginaria, valía raíz de menos 1. Por lo tanto, y cuadrado vale menos 1. ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí, por ejemplo, tenemos y cuadrado. Por lo tanto, esto, siento borrar aquí, nos quedaría un menos. ¿Lo veis? Eh, ¿Qué pasa? Que aquí tenemos y cubo. Y cubo es y cuadrado por y. Nos, nos quedamos con el menos y volvemos a multiplicar por y. ¿Vale? Y cuarta es menos, menos, se nos queda un más y nos desaparece la i, ¿vale? Y quinta es un menos, un menos, se hace un más, pero volvemos a multiplicar por i, ¿vale? Eso si no lo hacéis no, a mano lentamente seguro que lo a ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora nos quedamos con la parte real, ¿vale? Entonces, desechamos pues lo que tengo aquí este, este, y este, ¿vale? Y después, y voy a borrar un poco, y, y para verlo más claro, y seguimos, ¿vale? Bueno, aquí seguimos. He eh, creído que se me olvidó decir que esto se llama el triángulo de Pascal, por si queréis buscarlo por ahí, ¿vale? Este es el triángulo de Pascal, ¿vale? Muy sencillito, ¿vale? Eh, seguimos por aquí, ¿vale? Ya nos hemos desechado la parte imaginaria, ¿vale? Tenemos la parte real. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos eh, coseno, ¿vale? Nosotros los senos nos sobran. ¿Qué pasa? Que los queremos sustituir por algo. Nos hace falta la, eh, la, la identidad trigonométrica, ¿vale? Que dice que coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita es igual a 1, ¿vale? Despejamos los senos de aquí, vamos a sustituirlo aquí, ¿vale? Seno cuadrado de tita igual a 1 menos coseno cuadrado de tita, ¿vale? Ya sabemos con lo que vale el seno, ¿vale? Lo sustituimos aquí. Aquí tenemos el seno cuadrado, de tita. esto se nos queda igual, ¿vale? Menos 10. Coseno cubo de tita y esto lo sustituimos. 1 menos coseno cuadrado de tita, ¿vale? Seguimos. Esto es un poco lioso, pero es cuestión de no equivocarse, ¿vale? 5 coseno de tita, seno cuarta de tita. Esto nos damos cuenta que es lo mismo que seno cuadrado de tita al cuadrado. Que es lo mismo que 1 menos coseno cuadrado de tita, ¿vale? al cuadrado pues simplemente desarrollamos que ahora lo tenemos mucho más fácil con nuestro triángulo de Pascal y lo tuvimos aquí vale vamos a desarrollar por aquí abajo 1 ¿vale? eh, menos coseno al cuadrado de quita al cuadrado vale vamos a hacerlo como lo hemos hecho antes vale primero al, al cuadrado vale menos porque ven, ven, más 2 ¿Vale? Primero elevado a 1, 2 por 1, que es 2, y el segundo elevado a 1, ¿vale? Y después el segundo, ¿qué pasa? Que al estar esto elevado a 1, se nos influye el menos, ¿vale? Y ahora el segundo termina con 1 elevado al cuadrado, coseno cuarta terita, ¿vale? ¿Veis? Sí, sirve, ¿vale? Esto es para todo, para todo n. O sea que lo otro es aprendido de memoria. Entonces ya tenemos aquí que esto era 1 eh, menos 2 coseno cuadrado de más seno cuarta de tita, ¿vale? Pon un poco por aquí. Perdón. coseno cuarto de tita, ¿vale? Y continuamos, ya simplemente operamos coseno 5 quinto de tita menos 10 coseno q de tita, menos menos más eh, multiplicamos, pues se suman los, los, los exponentes, ¿vale? más 10 coseno quinto de tita más 5 coseno de tita la letra que tengo yo hoy, coseno de la tita, menos 10 coseno de tita, y más 5 coseno quinto de la tita, ¿vale? 1 más 4, 5, ¿vale? Vamos a poder borrar un poquito, que se nos queda chica la superpícara, ¿vale? Y es simplemente agrupamos, ¿vale? Tenemos aquí un coseno quinto, aquí otro y aquí otro, ¿vale? 10, 15, 16, ¿vale? 16 coseno quinto de tita Tiramos buena pinta Continuamos eh, Cubo aquí, ¿vale? Y cubo aquí, menos 10, menos 10 menos 20 coseno cubo de tita, ¿vale? Y ahora, pues buscamos No tenemos, solo tenemos uno elevado a uno Vale, más cinco, de o sea, no ya está, y aquí lo tenemos hemos acertado el pleno porque esta igualdad es cierta, ¿vale?